Presente de subjuntivo Modo indicativo versus subjuntivo El modo indicativo sirve para expresar una realidad en el pasado, presente y futuro. El modo subjuntivo expresa acciones posibles, deseadas o necesarias. La diferencia entre estos dos modos es que usamos el indicativo para situaciones reales y el subjuntivo para situaciones irreales o acontecimientos que no han ocurrido todavía. Ejemplos de subjuntivo Dudo que Daniela tenga fiebre. Diego quiere que su maestra no le deje tarea. Ojalá no llueva hoy. Es importante que estudie subjuntivo. Observa con atención la siguiente tabla de conjugaciones.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 o a u e como en contar y e a i como en sentir. Pensar. Yo piense. Tú pienses. Él, ella, usted piense. Nosotros pensemos. Ellos, ellas, ustedes piensen. Verbos comunes con cambios de e a i e. Cerrar. Comenzar. Empezar. Pensar. Perder. Preferir. Querer. Dormir. Yo duerma. Tú duermas. Él, ella, usted duerma. Nosotros durmamos. Ellos, ellas, ustedes duerman. Verbos comunes con cambio. O-A-U-E Almorzar Contar Dormir Encontrar Mostrar Poder Recordar Volver Repetir Yo repita Tú repitas Él, ella, usted repita Nosotros repitamos Ellos ellas, ustedes, repitan. Verbos comunes con cambio E a I. Conseguir, decir, repetir, seguir, pedir, vestir, sentir. Otros verbos con cambio de raíz. Los verbos como adquirir, jugar y oler también se conjugan como verbos con cambio de raíz adquiera, adquieras, adquiera, adquieran. juegue, juegues, juegue, jueguen. huela, huelas, huela, huelan. Verbos con cambios ortográficos. Algunos verbos requieren un cambio ortográfico para mantener la pronunciación de la raíz. Los verbos que terminan en ger o gir cambian la G por la J en el pronombre yo. Dirigir, dirija. Proteger, proteja. Coger, coja. Corregir, corrija. Elegir, elija. Exigir, exija. Los verbos que terminan en guir cambian GU por G en el pronombre yo. Distinguir, Distinga, conseguir, consiga, seguir, siga, proseguir, prosiga. Los verbos que terminan en ser o sir presididos de una consonante cambian la C por Z en el pronombre yo. Convencer, convenza, ejercer, ejerza, vencer, venza. Esparcir, esparza. Los verbos que terminan en huir cambian la i por y o y delante de o y e en el pronombre yo. Construir, construya. Distribuir, distribuya. Incluir, incluya. Concluir, concluya. Algunos verbos terminados en IAR y UAR cambian la I por I acentuada y la U por U acentuada en todas las formas excepto nosotros y vosotros. Enviar, envíe, envíes, envíe, envíen. Continuar, continúe, continúes, continúe, continúen. Confiar, confíe, confíes, confíe, confíen. Guiar, guíe, guíes, guíe, guíen. Los siguientes verbos terminados en IAR y UAR son regulares. Anunciar, apreciar, averiguar, cambiar, copiar, estudiar, limpiar. Verbos irregulares. A continuación encontrarás una lista de verbos que probablemente estés familiarizado con ellos, pero es importante que revises sus conjugaciones en la Real Academia Española, ya que son verbos irregulares. Decir, estar, ir, oír, ser, tener, venir, caber, dar, hacer, poner, salir, saber, traer, valer, ver, agradecer, crecer, conducir, traducir, producir, entre muchos otros.